Hola, muy buenos días, tardes o noches, o a la hora que estén viendo el video. Me presento, mi nombre es Luis Pablo Piñero Murataya. soy estudiante de octavo semestre de ontología de la Universidad Autónoma de Baja California, Valle de las Palmas. Este video es realizado para la materia optativa de accesibilidad universal. Comenzaremos con algo sencillo. ¿Qué es una discapacidad? Todos hemos escuchado este término alguna vez, pero ¿realmente sabemos la definición de una persona discapacitada? Bueno, las personas con discapacidades son todas aquellas personas que tengan deficiencias psicosociales, motrices, visuales, auditivas, intelectuales o múltiples. Continuaremos hablando sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención es un acuerdo entre estados donde se establecen cuáles son los derechos humanos y las correspondientes obligaciones de los estados. Se pretende que las personas con discapacidades gocen de los mismos derechos sin sufrir ningún tipo de discriminación y que estos sean en igualdad de condiciones. Esta convención y su protocolo facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre del 2006 y entraron en vigor el 3 de mayo del 2008. ¿Cuál es el propósito de esta convención? La convención celebra la diversidad y la dignidad humana, transmite primordialmente el mensaje de que las personas con discapacidad están facultadas para ejercer toda gama de derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación, lo que se pone de manifiesto en el preámbulo de los artículos. ¿Qué es la accesibilidad según la Convención? La accesibilidad se entiende como el grado o posibilidad que tienen todas las personas para llegar, entrar, salir y utilizar los espacios públicos o privados, transporte, comunicación y o tecnología, independientemente de sus capacidades físicas, cognitivas o técnicas. Ahora, ¿qué es la igualdad de oportunidades? Esta se entiende como la ausencia de discriminación a causa de una discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positivas orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad. Existen varias estrategias para tener una igualdad de oportunidades, pero por motivos de tiempo nos limitaremos a decir tres. La primera y principal es establecer que todas las personas tienen igualdad de condiciones, importancia y oportunidades sin importar sus carencias. La segunda es apoyar a las estructuras de educación, salud, empleo y servicio social. Y tercero, poner a disposición los servicios, entornos físicos, actividades, información y documentación a todos sin importar sus capacidades físicas, cognitivas o técnicas. Ley 2 de diciembre española. Esta ley tiene como objetivo establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, que se entiende como la ausencia de discriminación directa o indirecta a causa de tener alguna discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positivas orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para practicar participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social. La accesibilidad según esta ley. La accesibilidad es una condición que debe cumplir los entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, manipulables y manipulables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad. No se hace ningún énfasis en ninguna discapacidad, sino que incluye a todo tipo de personas. Y bueno, para terminar, la conclusión. En este punto podemos llegar a varias conclusiones. La Constitución Española y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Ambos países cuentan con medidas definidas para lograr una mayor inclusión. Esas medidas son progresivas. Y los instrumentos jurídicos que analizamos, todos atienden a la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Estas serían las fuentes y muchas gracias.